¿Cómo están, gamers de corazón? Yo soy Duque Gamer y bueno, el día de hoy hablaremos sobre... Bueno, antes de empezar me gustaría aclarar que este video estará centrado únicamente en los videojuegos de Shooters de Battle Royale Por lo que videojuegos como Fall Guys o Tetris 99 quedan descartados durante este video Y bueno, dicho esto, comencemos Empezamos con el puesto número 6 en donde tenemos Garena Free Fire La copia barata de Fortnite y PUBG bueno, Free Fire es un battle royale en donde 50 jugadores se tiran a una isla para ver quién es el último en pie. Vaya, qué novedad. Nunca había escuchado sobre un juego así, la verdad. Yo no, ¿ustedes? Y bueno, en sí el juego no está mal. Fue mejorando con el paso del tiempo, pero la verdad es que lo único que hizo fue tomar casi todo de PUBG y luego agregarle ese estilo medio caricaturista que tiene Fortnite y... Y se sacaron su propio juego, que, pues, como les repito, no está mal. Pero... Mmm, Podría mencionar que ni siquiera ha salido para consolas todavía. Yo creo que eso sí eso sí hace que lo deje bastantito más atrás en esta lista. Pasamos con el número 5. Black Ops. El Battle Royale de Black Ops 4. Y bueno, la mayoría de los fans de Call of Duty hemos sabido de la existencia de este juego. Algunos lo hemos jugado, algunos ni siquiera lo probaron. Y bueno, la verdad, tengo una palabra para describir este juego. Basura. ¿Y por qué basura? Porque quisieron tomar esta dinámica de Fortnite de curación e implementarla dentro de Call of Duty, pero le salió de una manera súper mala. De verdad. Pésima. Y es que en Fortnite sí le funciona este sistema de irse curando de 25 en 25, a veces curarse de 100, dependiendo de lo que te vayas encontrando en la partida, ya sea botiquines o vendajes, que en este caso serían pastillas o botiquines. Y bueno, no, no, no funciona en Call of Duty. Como podrán saber, Call of Duty es un juego en el que la vida es algo bastante reducido. Y bueno, en multijugador ya sabe lo rápido que es morirse, imagínense en un Battle Royale. Pero bueno, esta fue la primera prueba que tuvieron Y la verdad eh, Le salió No, no nomás un poquito Bastante mal Y bueno, la razón por la que se encuentra encima de Free Fire Es por su asombroso mapa En el cual decidieron juntar diferentes mapas de los Black Ops Y unirlo en un solo mapa para el Royale De una manera extraordinaria La verdad, a mí me gustó La manera en la que lo implementaron Y... Incluyendo también el mapa de Hijack, que es uno de los mapas más famosos, no solo de la mini saga de Black Ops sino de toda la franquicia de Call of Duty. Lo metieron dentro de este mapa, además del famosísimo Nuketown, en el donde agregaron también zombies dentro de esa zona del mapa. Y la verdad es que hubiera sido una idea asombrosa meter zombies dentro de un Battle royal de Call of Duty, pero... Uf, este sistema de curación no me convenció nada, la verdad. No, no. Mueres demasiado rápido, la verdad, y se convierte en demasiada aburridez, la verdad, yo me hartaba después de la segunda partida. Y lo jugaba más que nada para matar el tiempo. Y bueno, con este ya nos empezamos a acercar a los buenos juegos y en el puesto número 4 tenemos a PUBG, el videojuego que empezó todo. ...que nos traería una nueva jugabilidad, un nuevo modo de juego... ...en el cual combinarían dos de los géneros más populares de los videojuegos en esa fecha... ...que eran supervivencia y competitividad. ¡Diablos! Lo hicieron demasiado bien. Ya que, por ejemplo, en ese tiempo juegos como Minecraft, The Forest o Subnautica estaban de moda... ...y al combinarlo con este modo de ver quién es el ganador, quién es el último en pie... ¡Damn! Fue, fue bastante bueno y lograron un impacto demasiado grande en la historia de los videojuegos. Y bueno, la razón por la que decidí ponerlo en este número es porque a pesar de que fue el primero y que fue el que empezó todo... ...y que podríamos llamarlo así como el juego que le dio origen a los Battle Royale... No, no, ...no le llega ni a la punta del talón a los juegos que se vienen en la lista. Bueno, aquí ahora sí ya empezamos con lo bueno. Número 3, Apex Legends. Apex Legends es el juego que nos sorprendió a todos con su fecha de salida en febrero de 2019. A nadie lo esperaba y nos trajeron un Battle Royale bastante bueno. Así de repente de los creadores de Tidalfall, y bueno, incluso hasta Ninja, uno de los jugadores más conocidos en Fortnite, decidió probar este nuevo juego y casi casi abandonar su videojuego original. Pero, por supuesto que eso no duró mucho. El inicio de Apex fue espectacular, sin mencionar su primera temporada, en la que trajeron a un nuevo héroe. Sin embargo, con el paso de los meses, las temporadas fueron perdiendo su toque. Los personajes que iban saliendo no aportaban casi nada nuevo comparado con los otros personajes principales que existían desde el inicio del juego. No eran así que se diga inservibles, pero pues comparado con los personajes iniciales... La verdad es que no, no, no, no fueron lo mejor. Y a pesar de que crearon un nuevo mapa, dos nuevos mapas aparte del inicial, no, no logró hacer más boom del que logró hacer al inicio. Es decir, como que todo el boom lo hizo todo al inicio, ya luego fue descendiendo, descendiendo. Así como la pandemia del COVID en algunos países hizo boom, y luego... No como en México, aquí en México la... ¿Quién sabe cuándo terminará esta pesadilla? Y bueno, algo muy bueno que tiene Apex Legends Es ese concepto de ir recolectando tus propias piezas Para ir mejorando el arma a tu manera a lo largo de la partida A la manera a la más cómoda que se te haga posible Y la verdad, eso hace muy bien y muy buena la jugabilidad Pero es que... Esto también como que aumenta un poco la posibilidad de morir a inicios de la partida ya que todo se convierte más en cosa de suerte y nada más que eso. Hoy en día Apex es un juego para tryhards o bueno también noobs que aún no se han dado cuenta de que el juego es un poco aburrido a menos que seas el puto amo de este. Número 2, Fortnite Battle Royale. Uh, Fortnite. Aunque no lo crean, hoy sigue siendo el Battle Royale más jugado, con 360 millones de jugadores registrados y alrededor de 30 millones de jugadores activos. Sin embargo, ya no es lo mismo que antes. Comenzó siendo el juego del año, con esa mecánica nueva de construir basada en su modo original de salvar al mundo. Al inicio los desarrolladores no tenían ni idea de si el juego iba a tener éxito O de cómo los jugadores iban a usar este modo de construcción Y bueno, al inicio empezó como un juego de Minecraft Combinado con un battle royale Ya que la gente se hacía sus casitas Y esperaban hasta el final de la partida Pero bueno, con el paso del tiempo La gente se fue haciendo más proasa, más papo master Y empezaron a encontrar otros métodos a la construcción Y ahí fue cuando el juego de verdad hizo boom Impactó a la sociedad y fue muy cool en su momento, pero luego, luego todo cambió. Conforme la gente iba aprendiendo más a cómo jugar, iba teniendo más experiencia y al mismo tiempo otros jugadores nuevos iban entrando, en poco tiempo Fortnite se convirtió en un juego de tryhards. Noobs y camperos, todo en una misma partida. Sin mencionar todas las cagadas que Epic cometió a lo largo de sus temporadas, como quitar armas, quitar localizaciones que todos nos gustaban. Y pues bueno, ya sé que todo tiene un inicio y todo tiene un fin, pero es que creo que Fortnite es el juego que ha agregado más armas que otros juegos. Eso sí, y más objetos. Pero también es el juego que más... Armas y objetos ha quitado Y bueno, tuvo el mismo recorrido que Apex De ir perdiendo sentido Sus temporadas iban siendo cada vez más aburridas Cada vez menos llamaba la atención Sin embargo, Fortnite siguió teniendo esa esencia Que es la construcción Ya que nunca la dejará Esa gran esencia que a todos nos ha impactado Y nos ha gustado Y pues por eso se sí, ha mantenido en donde está Y merece estar en este puesto número 2 <risa> Y bueno, antes de hablar del puesto número uno, me gustaría comentarles que pues hay juegos que, por más olvidados que parezcan, nunca pasarán a la historia, siempre seguirán estando ahí para sus fans. Y la mayoría de la gente lo seguirá jugando porque es pues, casi casi un sello en los videojuegos. Y bueno, hablando de este caso que son los videojuegos de shooters, creo que ya saben a dónde voy. Un rey siempre seguirá siendo un rey. ¿Y quién es ese rey, gamer? Ese rey es nada más y nada menos que Call of Duty. Y Warzone no se queda atrás Sé que ya les había comentado que habían intentado previamente acoplar un Battle Royale en la jugabilidad de Call of Duty Pero es que la jugabilidad de Call of Duty original es bastante diferente a la que hubo en Black Ops 4 Y es que en Black Ops 4 te curabas manualmente, no existía la curación automática Y pues eso es básico en un Call of Duty Lo pusieron en el Warzone y les quedó bastante bien. Lo único que no se te regenera automáticamente son los escudos estos que te pones para que la vida se te ponga más potente. Y puedas reventar a todos en la partida. Agregaron estas especies de cofres para encontrar armas más fácilmente y de mejor calidad. Sin mencionar esta increíble habilidad de poder sacar el paracaídas las veces que se te pegue la gana. Fortnite lo intentó una vez, pero quién sabe por qué lo quitaron porque les está funcionando bastante bien y en Warzone les funciona yo creo que todavía mejor. Además de esa capacidad que tienes de poder revivir a tus compañeros por dinero. Además del Gulag, lugar donde tras tu primera muerte deberás enfrentarte uno versus uno contra otro jugador para ver quién se queda y quién se va. Vaya epicidad de juego, de verdad. Y bueno, esto más que 150 jugadores son los que caen en la isla para ver quién gana, hace que las partidas sean un poco más largas que en otros juegos sin embargo bastante entretenidas y por eso este juego se merece estar en el primer puesto de esta maravillosa lista pero bueno, esa fue mi opinión, chavales, y ahora les toca a ustedes. Piensen en su top favorito de Battle Royals. pueden incluir a Fall Guys o T399, lo que quieran, pero pues piénsenlo. Este fue mi top y espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden, yo soy Duque Gamer. El sí.